hola cómo estás hoy es mi quinto día a partir del hackeo y robo de identidad de mi cuenta de whatsapp no de mi número celular sino de mi cuenta de whatsapp y te comento que eh, hoy no te voy a decir cómo fue que, que según me explican gente que ya le ha ocurrido este tipo de cosas o a. Eh, la policía cibernética que también me lo explicó eh, Después te lo contaré, pero lo más importante de esto es que tú puedas proteger tu, eh, tu identidad a través de WhatsApp activando la verificación de los pasos y la otra cancelando tu eh, buzón de voz de Telcel o de alguna otra compañía celular. Te lo voy a mostrar a continuación para aquellos que no lo, lo saben. Yo ya fui víctima de este eh, robo de identidad y, de, y hay gente que conozco y que aprecio que fue estafada por eh, estos delincuentes. Ten cuidado, por favor, y haz esta verificación. Te puedes salvar de mucha, muchos dolores de cabeza. A continuación te mostraré cómo activar el eh, esta doble verificación si no lo sabías. te vas a tu cuenta a los tres puntos que tienes a la izquierda te pones en ajustes y una vez que estás en ajustes simplemente te vas a la parte de privacidad de seguridad le pones verificación en dos pasos, te va a pedir un NIP de seis dígitos, te va a pedir validarlo nuevamente luego un correo electrónico y que valides ese correo electrónico y le das a aceptar, una vez que le hayas dado a aceptar eh, ya estará protegida tu cuenta con este doble de verificación de dos pasos. Te pido que lo hagas, no te quita más de dos minutos y te evitarás muchos dolores de cabeza. Y la vergüenza de eh, saber que hay mucha gente que pudo haber sido estafada en tu nombre por esta suplantación de identidad. Hazlo. pasa eh, sentirte mejor y más seguro. Recuerda que estas cosas no pasan hasta que te pasan. Yo te recomendaría que canceles el buzón de voz. Yo lo hice a través de asterisco 111 o asterisco 86, porque tengo usuario, soy usuario de Telcel. Llamé, eh, vi las opciones de servicios ahí en la, el, el menú y... Hasta que no me atendió alguien por teléfono, no paré. Una vez que me atendió, solicité eh, la cancelación del buzón de voz. Eh, me, me decían que, bueno, eso no iba a solucionar el problema del hackeo. Sin embargo, eh, les dije que yo no tenía, o no quería ese servicio donde se almacenaran llamadas o cuestiones de ese tipo. La realidad es que si alguien me tenía que llamar, pues que me llamara nuevamente y no, eh, no hacía yo uso. De, de ese buzón de voz, entonces yo te sugiero que lo hagas, es una llamada que te llevará alrededor de unos 30 35 minutos para que puedan cancelar este, este buzón de voz, eh, otra manera que sugieren por ahí algunos es llamar al asterisco 86 como te dije, escuchar la gría pregrabada, grabar eh, este... Por ahí un saludo y luego volver al menú principal para seleccionar la opción 3 donde vas a poder colocarle un NIP numérico. Una vez que colocas ese NIP numérico puedes elegir activar eh, con la opción 4 ese NIP. Y ya también es otra forma de tener ahí, continuar con tu buzón de voz pero tenerlo protegido con el NIP correspondiente. Por experiencia te digo que yo pre, eh, ahora prefiero tenerlo cancelado como lo hice. Pero está en tu elección hacerlo de esa manera o eh, eh, ponerle un IP para estar seguro de que no te puedan hackear ese buzón.